Bueno, obviamente ahí se sacan las menciones de, de obras. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto dar inicio al tramo eh, oralidad, eh, perdón, <risas> eh, Eh, Oralidad y escritura académica, los caminos de una ponencia, a cargo, a cargo de Silvia Nogueira. Bienvenida, Silvia. Silvia es Gracias, profesora. Buenos días. buenos días. Silvia es profesora en castellano, literatura y latín, y magistra en análisis del discurso, docente de escuela media y formadora de formadores en el Joaquín B. González. En la universidad dicta semiología en el CBC y talleres de escritura académica y profesional en grado y posgrado, en UNA, en UBA y en UNSAM. Su trabajo de investigación se concentra desde 1995 en lectura y escritura desde una perspectiva glotopolítica. Ha publicado diversidad de materiales de investigación y pedagógicos y es un gusto tenerla aquí para compartir esto, este tramo que eh, se va a llevar a cabo en tres encuentros. Empezamos el día de hoy con una duración de una hora y media. El próximo tramo se va a desarrollar el 3 de marzo, en el mismo horario, el viernes a las 10 de la mañana. Y el último encuentro el viernes eh, eh, 10 de marzo a las 10 horas y ahí vamos a dar el cierre. Hay dos modalidades de participación, pueden ver el, el video o pueden inscribirse en el tramo de nuestra escuela. Eh, si se inscriben, pueden acceder a los materiales que, están, eh, que fueron seleccionados para este tramo, y además, eh, aquellos que desarrollen la, la evaluación pueden acceder a la certificación. Bueno, vamos a estar transmitiendo eh, por YouTube en directo, vamos a ir retomando las preguntas que aparezcan en, en la transmisión y eh, vamos a, a dar comienzo a este tramo eh, eh, bueno, que aborda un tema que mm, ha sido trabajado desde la, desde la academia, pero que requiere mayor análisis y profundidad y, y desarrollo, y por eso estamos aquí. Bienvenida, Silvia. Bueno, muchas gracias, eh, gracias Mariana, por esta invitación a compartir eh, trabajo con tanta gente, tantos eh, colegas de todo el país. Eh, ya hizo Mariana mi presentación formal, eh, y aunque me especializo en investigación en lectura y escritura, soy fundamentalmente una docente de lectura y escritura con 37 años frente a Aula. Eh, así que, bueno, es, es un placer estar eh, entre compañeros, colegas, y, y poder eh, trabajar sobre un género discursivo como la ponencia, que eh, implica tomar la voz, ¿no? Y en eso nos vamos a centrar. Eh, muchas gracias a, a toda la gente que, que hace esto posible. Eh, como tenemos un tiempo acotado, eh, vamos directamente, si, si están de acuerdo, eh, a la presentación. Eh, voy a ir... Eh, presentándoles eh, diapositivas en las que vamos a concentrar eh, los conceptos que, que vamos a trabajar. Así que voy a compartir pantalla. Un segundo. La ponencia es un género que... A ver, esperen que no me están. Ahí va. Bueno, entonces, eh, vamos a abordar la ponencia, eh, entendiéndola como un género del eh, discurso académico. Y cuando hablamos del discurso académico en el título de este tramo, destacamos sobre todo eh, las palabras oralidad y escritura eh, académicas. Vamos a focalizar estas dos cuestiones. Eh, como dijo Mariana, nos vemos hoy y los próximos dos viernes, docentes de todos los niveles y modalidades, y quiero eh, subrayar esto porque eh, la ponencia, vamos a empezar a, a definir este concepto, la ponencia la vamos a entender como un género de comunicación entre pares, entre pares en un encuentro eh, formal de producción de conocimiento. Esto implica que eh, la ponencia pone en diálogo a personas que eh, tienen eh, relativa, cierta, pero básicamente simetría en un saber experto, eh, simetría en un saber especializado por formación, por eh, profesión, eh, que es un saber mm, científico en el sentido de que eh, está siempre en progreso, siempre en transformación. Eh, afinando la definición de ponencia vamos a decir que es una presentación oral y por eso hablamos de oralidad y escritura académicas. una presentación oral eh, en un tiempo muy delimitado de tiempo, en líneas generales en principio podríamos decir que entre 10 y 20 minutos pero en un mundo acelerado como eh, en el que vivimos, en el que la comunicación se hace cada vez más acelerada, eh, hay una tendencia a reducir este tiempo para acercarlo más a los 15, a los 12. En minutos, eh, también para dar oportunidad eh, más amplia a los diálogos y a los intercambios de preguntas y respuestas que suelen darse después de una ponencia en un evento académico. La ponencia es una presentación oral en un evento académico, una eh, jornada, un congreso, un simposio, como por ejemplo este con el que eh, vamos a ejemplificar esta presentación, que es uno que va a haber este año en eh, Argentina. ¿no? El Congreso Argentino de Semiótica 2023, que eh, se va a dar eh, en agosto eh, y que, como ocurre con estos eventos, hace tiempo que se está preparando eh, y eh, convoca a especialistas, investigadores, a estudiantes a participar en ese evento. Muchas veces esto eh, genera nuevos llamados, nuevas convocatorias que modifican plazos, ¿no? Como se puede ver en, en, este, en, en esta imagen. Eh, fecha límite para el envío de abstracts, 5 de marzo de 2023, ¿no? Se había planteado hasta el 15 de febrero, pero hay una prórroga y esto es habitual. En, en los congresos. Eh, el encuentro académico siempre es especializado en un eh, campo del saber, eh, en biología, en medicina, en educación física, en, eh, te en tecnología. Eh, la oralidad y la escritura académicas eh, son importantes en una ponencia porque eh, la ponencia es un género que las articula eh, variadamente en diferentes instancias. Uno eh, podría pensar en una primera instancia en la que eh, se escribe, fundamentalmente hay un trabajo de escritura eh, individual de un investigador, de una investigadora que, eh, o de alguien un profesional que tiene una experiencia eh, o una propuesta, un proyecto que puede ser valioso para la comunidad de la que forma parte en cuanto a eh, saber especializado. ¿no? Entonces hay un momento de escritura de lo que se llama el resumen abstract, un género en sí mismo, para proponer, para presentar eh, una propuesta de tomar la palabra en ese evento académico y hacer una presentación de unos 10 o 15 minutos. Esa eh, escritura eh, breve, pero que puede dar mucho trabajo y llevar un tiempo considerable de elaboración, tiene eh, como destinatario privilegiado en ese momento a eh, los eh, organizadores del evento eh, académico, al comité evaluador, eh, que eh, a partir de de ese resumen, van a decidir si la presentación es adecuada para ese evento, si es pertinente, y si lo es, eh, cuándo la ubican, en qué día, en qué momento, con qué otras ponencias eh, se relacionan para favorecer el diálogo, eh, que es la segunda instancia eh, de la ponencia, ¿no es cierto? Es el momento de la eh, presentación, podríamos decir el momento en el que eh, eh, se pone en escena la ponencia como eh, preparada como un texto dramático para un escenario en el que el protagonista será eh, la escucha y el diálogo. Una escucha activa eh, de los asistentes y una eh, escucha activa del eh, o la ponente eh, para contestar, responder, eh, pensar con eh, quienes les escuchan en ese encuentro presencial y sincrónico con una definición de presencialidad que se está modificando también. ¿no? Eh, antes eh, presencialidad se restringía a estar en un mismo espacio físico, hoy se va aproximando más a una definición de sincronicidad. ¿no? Finalmente, esa ponencia eh, se reescribe para publicarla, para publicarla de diferentes maneras, el destino más habitual es para publicarla en un lo que se llama un libro de actas eh, que por mucho tiempo era un libro físico, hoy cada vez más todas las publicaciones, desde la del resumen hasta eh, las actas, eh, va ganando el formato digital eh, que abarata costos, en primer lugar, y en segundo lugar, amplía la posibilidad de difusión de ese material. Eh, entonces, en, en estas diferentes instancias estamos combinando oralidad, escritura, permanente eh, reescritura, reformulación escrita y oral de una misma eh, materia semántica, y que... Organiza esto un camino de la ponencia que está muy establecido. Esas eh, variaciones o esos pasos eh, de la oralidad a la escritura están pautados por la comunidad académica. Eh, primero se hace esto, después se hace lo otro, en tercer lugar se hace eh, tal reescritura o tal reformulación. El camino de una ponencia sin embargo no termina aquí, por eso en, en, en, les pongo las flechas con eh, inicio y final que indica seguir, ¿no? porque eh, la productividad eh, no se acota. A este género y la ponencia se puede reescribir después para eh, publicarla como artículo en una revista especializada, por ejemplo. Pero aquí nos vamos a concentrar en estas tres instancias en las tres jornadas que tenemos. ¿no? Hoy nos vamos a dedicar a en la presentación, la postulación y al resumen abstracto de la ponencia, que es en sí misma un género. El título de nuestra jornada de hoy en particular es la del resumen abstract como programa, en un sentido amplio. Um, un programa para el propio escritor, la propia escritora, un programa eh, que organiza eh, nuestra acción futura eh, y un programa para eh, los asistentes a, a un eh, congreso, eh, hoy los congresos eh, cada vez son más y, y más grandes. Eh, más gente participa en los congresos, entonces quien asiste eh, no puede asistir a todo, no, no se puede escuchar todo y hay que elegir qué voy a escuchar. Eh, tengo que programar, voy a ir a un congreso de tres días, eh, seguramente puede llegar a haber 100 ponencias en simultáneo, en diferentes espacios, aulas, etc. Y yo me programo a cuáles ir y eso lo hago a partir del resumen abstract. Eh, por eso pensamos el resumen que, eh, el resumen de ponencia o resumen de cualquier género académico el resumen abstract eh, con este doble nombre eh, en castellano y en inglés marca la especificidad de este tipo de resumen no eh, Funciona como programa, ¿no? en esos distintos sentidos que acabo de decirles. Eh, para eso, para concentrarnos en, en esta primera jornada, vamos a desarrollar o a organizar eh, nuestra eh, exposición y nuestra reflexión en cinco tópicos que vamos a ir recorriendo en este rato. En primer lugar, eh, vamos a trabajar con, eh, muy brevemente con el concepto de glotopolítica, que es el marco teórico eh, con el que vamos a abordar, estamos abordando eh, ya eh, la ponencia. En segundo lugar, vamos a pensar en cómo este género articula eh, la oralidad y la escritura eh, en la producción de conocimiento, que de eso se trata eh, lo que estamos eh, pensando. Vamos a focalizar después a las circulares de los eventos académicos, otro género discursivo que no eh, podemos desligar de la ponencia y del abstract o resumen eh, académico. Eh, todo género se, divide, se, se instala en una red. De, de géneros discursivos en un repertorio que, que divide, que separa las funciones y las tareas de cada uno, pero que forman un sistema en el que eh, cada género también tiene su lugar en función de eh, los otros que forman parte de ese sistema. ¿no? Entonces, las circulares eh, de los eventos académicos eh, son fundamentales para pensar las eh, ponencias y los resúmenes. Nos vamos a concentrar en el género estrella de este encuentro que es el resumen abstract y finalmente vamos a focalizar un género muy breve como es la bio pero que tiene que ver con esto que eh, dije en cuanto eh, entramos a hablar de la ponencia que eh, es un género que implica tomar la voz ¿no? y construirnos como sujetos en, en una comunidad, en este caso eh, académica y de producción de conocimiento sobre educación. Entonces, vamos ya al, al primer punto para eh, presentar a la glotopolítica como una corriente de estudios en la que además eh, tengo eh, o tenemos... Eh, un gran orgullo porque tenemos una escuela argentina, eh, una corriente argentina de glotopolítica muy prestigiosa internacionalmente, que tiene en la figura de Elvira Arnú, Elvira Narvaja de Arnú, eh, eh, nuestra maestra. Eh, es, eh, yo soy discípula de Elvira Arnú, eh, pero es una maestra que. Es maestra, literalmente, es maestra normal, eh, con un amplio eh, recorrido eh, argentino eh, por todo el país, eh, difundiendo, trabajando, enseñando, formando especialistas en eh, esta corriente que eh, ustedes pueden seguir en diferentes espacios, que tiene en eh, internet el anuario de glotopolítica de acceso absolutamente gratuito a muchísimos materiales, eh, porque eso forma parte de un posicionamiento también en el mundo académico. ¿no? Vamos a definir desde un artículo del Virarnu, ¿no? que tiene muchísimas publicaciones, eh, que pueden encontrar en buena parte en academia.edu. ¿no? Allí ustedes eh, pueden encontrar este artículo que, que les cito. Eh, y del cual tomamos la definición, ¿no? Ahí eh, eh no sé si lo llegan a ver bien, eh, la perspectiva glotopolítica en el estudio de los instrumentos lingüísticos, aspectos teóricos y metodológicos, que eh, encuentran en, en la red eh, y en, ese, en esa página de academia.edu encuentran bastantes artículos de Elvira Arnoux. Allí, en este artículo, eh, Elvira plantea a la glotopolítica como la corriente que estudia. Las intervenciones en el espacio del lenguaje, intervenciones entendidas en un sentido amplio, ya que pueden ser planificadas, explícitas, voluntarias, como puede ser por ejemplo en una gramática, eh, generadas por agentes colectivos o individuales que podemos identificar claramente, o eh, normas eh, generadas por agentes eh, que las producen espontáneamente, espontáneamente entre comillas, eh, sin mediadores claramente identificables. Como podemos ser cualquier persona que le dice a otro esto se dice así, esto no se dice así, eh, y que estamos eh, difundiendo, fortaleciendo eh, o proponiendo normas del lenguaje. Eh, entonces, en ese amplio espectro de eh, instituciones y de agentes que hacen intervenciones en el lenguaje para regularlo, para ponerle normas, podemos tener eh, instituciones como las academias, con historia, poder eh, y un alcance amplísimo hasta eh, lo que se construye como minerías, por ejemplo, eh, las personas que tienen alguna discapacidad, que eh, introducen eh, nuevas categorías dentro de eh, la gramatical que eh, plantea la de lo correcto y lo incorrecto, eh, se introduce la noción de lo ofensivo, por ejemplo, y con eso se intenta eh, pautar de otra manera eh, el uso del lenguaje. Todos esas, todas esas intervenciones en el uso del el lenguaje, de los discursos, eh, es el objeto de estudio de la eh, glotopolítica y, eh, insisto, implica un amplio espectro de agentes con diferente poder y alcance. En el caso del eh, discurso académico, del discurso vinculado con la producción de conocimiento, eh, por ejemplo, es muy importante la American Psychological Association, más conocida como APA, que eh, produce normas eh, que todo el mundo eh, internacionalmente utiliza para citar las palabras de otros para hacer una bibliografía. Internet no es la única norma, diferentes centros producen eh, normas para eso, eh, pero mmm, hay algunos centros que tienen más poder de imposición de esas normas que otros. ¿No? Eh, el, el discurso académico y científico, el discurso que definimos eh, vinculado por, con la producción de conocimiento es un objeto de regulación eh, internacional de eh, mucho interés eh, para muchas organizaciones porque la producción de conocimiento está íntimamente ligada con el capital eh, y el bienestar de los países, como otras eh, producciones de bienes y servicios. Eh, así como tenemos las normas SIDAM, eh, también en la producción de conocimiento hay inversión de dinero, hay capital, hay eh, un esfuerzo económico del que se espera productividad y rentabilidad. Entonces, eh, las normas... Eh, se afinan y se han ido afinando eh, hace décadas, cada vez más de manera acelerada, incluso en ese sentido para ponerle un ritmo a la eh, producción de conocimiento, para alejar esa eh, producción que a lo mejor... Eh, es más lenta, requiere más tiempo, pero para un sistema económico de producción eh, requiere aceleración. Y entonces se multiplican las normas. El discurso académico-científico es un discurso profundamente eh, reglado eh, y hay normas para autores, para universidades, para centros científicos, para revistas académicas eh, y sistemas de evaluación. Y en función de esos sistemas de evaluación. Eh, eh, se puede acceder a capital, a inversiones, a posibilidades, a becas, a estudios, a tener un espacio académico, etcétera. Eh, por lo cual hay todo un sistema en el que se inserta y frente al cual se inserta la producción de conocimiento y frente al cual eh, cada quien tiene que tomar una posición eh, que puede implicar. Eh, intentar insertarse en eso que se llama el mainstream de también los países del primer mundo en la producción de conocimiento, eh, que hace que el, las publicaciones en inglés o en determinadas revistas tengan mayor visibilidad, mientras que la producción en otras lenguas o desde otros eh, lugares del mundo la tenga menos. ¿no? En situación que eh, desde diferentes organizaciones y espacios, siempre se pugna por eh, equilibrar. Entonces, los géneros discursivos forman parte de esas cadenas de producción y la ponencia se eh, instala como un eslabón eh, fundamental, central, de esa difusión de conocimiento. Eh, como dice Mariana y Stefano, otra... Eh, representante argentina destacadísima de la glotopolítica, eh, discípula de Elvira Arnaud también y que vamos a tener el, el placer de que nos acompañe en nuestro último encuentro, el del 10 de marzo. Eh, la protopolítica no es solo una corriente de investigación, sino un marco desde el cual eh, un amplio grupo de, de docentes abordamos la enseñanza de la lectura y la escritura. Eh, pensando la enseñanza de los géneros, eh, no como una reproducción de la norma que ofrecemos, una explicación de las normas que ofrecemos para eh, favorecer una mímesis, una imitación. Sino que eh, el enfoque glotopolítico, y acá cito lo que dice Mariana Di Stefano en un artículo que está eh, publicado en un libro... Como ustedes ven en, en, en Alemania, obviamente un país del primer mundo, pero que lucha por eh, publicar su producción científica en su lengua. Eh, y poder participar con su lengua en los foros de discusión. En, en, en ese libro, Mañana Di Stefano publica un artículo que se llama La enseñanza de la escritura como crítica, un abordaje de un político, y allí dice que este abordaje, este enfoque, nos invita a mirar la arbitrariedad de la norma y a buscar entender cuál es la lógica en la que eh, la norma se inscribe y a la que le resulta funcional. Pensamos que la opción de enseñar fórmulas abstractas que indicarían eh, solo una estructura o un estilo académico de cada género es limitada porque no hay universales, sino contextos en los que se debe intervenir que obligan a analizar esos contextos textos y a tomar decisiones conscientes para intervenir en ellos. Eh, uno puede decidir eh, tratar de insertarse en el mainstream acríticamente, eh, tratar de producir en inglés porque eso nos va a dar más visibilidad o podemos intentar eh, sin desatender eso, eh, generar una producción en castellano, atenta a problemas regionales, locales, eh, que eh, a lo mejor el llamado mainstream eh, desatiende. Vamos a pasar entonces... Eh, al, al segundo punto, eh, después de este, en todo caso, si hay alguna pregunta, eh, las, las revisamos para, para responderlas. Eh, el segundo punto que atiende a cómo se articula alrededor de una ponencia la oralidad y la escritura. Eh, como ah, dijimos hace unos instantes, eh, las difer los diferentes momentos de eh, producción, presentación, reescritura y publicación en actas de una ponencia explican eh, por sí misma en ese camino la cómo se articula. La ponencia con la oralidad y la escritura, pero no agotan eh, los lugares que estas dos eh, modalidades. Eh, despliegan alrededor de este género. En la misma presentación de una ponencia hay oralidad y escritura eh, interactuando simultáneamente y eso lo vamos a trabajar especialmente en, en el próximo encuentro, pero eh, definimos a la ponencia como un género plurisemiótico en el que la oralidad y la escritura tienen un valor epistémico, es decir, Oralidad y escritura no están en la ponencia en función eh, exclusiva de eh, comunicar un saber que ya se ha producido, sino que la oralidad y la escritura forman parte del proceso de producción y conocimiento. Eh, la, eh, el escenario propio de una Ponencia. Es eh, ese espacio eh, en el que eh, tenemos los escritos, tenemos la ponencia preparada a modo de eh, guión eh, y el, el la escritura como eh, un, eh, una ayuda a memoria. Tenemos un PowerPoint o diapositivas en las que hay otra escritura a la que se atiende. Eh, los asistentes que están escuchando la. Eh, la ponencia toma nota, tiene sus propias escrituras, esto va eh, a ser acompañado con diálogos, con preguntas, con eh, comentarios, eh, luego de esa exposición. Entonces, la, eh, la oralidad y la escritura, el lazo entre oralidad y escritura alrededor de una Ponencia es realmente una imbricación eh, compleja, eh, riquísima. Eh, la ponencia es distinta de una conferencia, en general implica una reunión eh, más eh, acotada, en el sentido de que se trata de menos personas, pero eso implica la posibilidad de ampliar el diálogo, de modo tal que la ponencia es un género que eh, eh, favorece el hablar para seguir escribiendo y el escribir para seguir hablando en, en la producción de conocimiento, un conocimiento en elaboración. Eh, este, esta posición que le da este lugar a la oralidad eh, es algo que se va eh, recuperando en el siglo XX, en el siglo XXI, eh, cuando eh, la escritura recupera, podríamos decir, su hermandad con la oralidad, que por mucho tiempo eh, con eh, el dominio de la imprenta y de la difusión escrita del conocimiento había estado desplazada, pero con las nuevas tecnologías la oralidad se rein la, en la interacción con la escritura, con una nueva potencia que las historias sobre el discurso académico, como esta que tenemos eh, aquí, hablar como un libro, eh, que ya en Francia fue producida hace un tiempo, pero que entre, ha, ha sido traducida recientemente al, al castellano, eh, les dejo ahí los datos de una reseña en la que se puede ampliar el tema, pero que eh, bueno también entre nosotros valdría la pena Historizar. ¿no? Eh, la ponencia articula oralidad y escritura y es un género que, eh, como ningún otro, implica tomar la voz y poner el cuerpo. ¿no? Eh, la, la ponencia, eh, como todo discurso académico, implica eh, pensar en un campo de eh, producción de conocimiento, en en el que hay una comunidad que está permanentemente produciendo conocimiento desde diferentes posiciones, y entonces quien habla, quien toma la voz, tiene que tomar posición, tiene que tomar la palabra y asumir una posición en ese campo. Pero en la ponencia, además, eh, eso es material, ¿No? Es decir, hay que tomar el micrófono, tomar la voz eh, y poner el cuerpo. ¿Y cómo se pone el cuerpo? Ya sea escuchando una ponencia o eh, brindándola. Eh, es parte de lo que hay que elaborar eh, cuando se prepara una ponencia. ¿no? Podemos enfrascarnos en el texto que hay que leer, que es lo que se recomienda no hacer, o podemos eh, levantar la mirada para hacer el contacto con eh, el, el auditorio a, a quien nos dirigimos. ¿no? El, el discurso eh, académico se despliega como un discurso dramático verdaderamente eh, en las ponencias. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta eh, que... Quieran que comentemos. Eh, no, no hay preguntas de orden conceptual, Silvia. Hay una duda respecto de los materiales. Aclaramos que todos los materiales ya están subidos en el aula. Para acceder a los materiales tienen que inscribirse en el tramo y poder acceder al aula. Solo hay un temita que es en la jornada 1. Los materiales de la jornada 1 no están puestos los links, pero son todos eh, materiales que están disponibles en la red. Así que a la brevedad eh, pondremos eh, los links, pero para los que estén los enlaces, para los que estén muy, muy apurados y necesiten verlos a la brevedad, pueden eh, poner en un buscador la referencia del material y lo van a encontrar fácilmente. Eh, pero no tenemos eh, dudas conceptuales, así que adelante, Silvia. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a. Eh... El, el tercer tópico eh, que les había anunciado, que es las circulares de los eventos académicos, donde encontramos las normas para la presentación de las ponencias. ¿no? Eh, cuando se organiza un evento académico, eh, ese evento... Eh, que habitualmente se organiza con al menos un año, al menos un año de anticipación, eh, busca diferentes canales de difusión, eh, desde el mailing, desde eh, las redes sociales, desde las comunicaciones institucionales. Eh, ven aquí el ejemplo de congreso que, que estoy presentando, el de semiótica del Congreso Argentino y Semiótica de este año. Eh, es interesante observar, eh, esto es un aviso en Facebook, no que dice, se extiende la inscripción de ponencias hasta el 5 de marzo y viene la aclaración no habrá nuevas prórrogas porque la comunidad está acostumbrada a que eh, bueno, se vence el plazo y se siguen recibiendo ponencias o propuestas de ponencias y se eh, dan nuevos plazos pero eh, obviamente esas, esos nuevos plazos, esas prórrogas dificultan la organización y la programación del Congreso porque no se terminan de armar eh, las mesas o el espacio que se necesita para recibir, entonces eh, la aclaración del tiempo es fundamental en relación con la ponencia desde diferentes planos, no desde el tiempo que se va a disponer para que cada ponente eh, pueda hacer su presentación hasta eh, cuándo podrá proponerla, eh, porque eso eh, va a cerrar la posibilidad de que se presente o no. De asistir, puede extenderse más tiempo, pero no para eh, presentarse como orador. Eh, eso sucede en cualquier congreso, de cualquier disciplina. Es decir, estas características que estamos planteando en un simposio, en una jornada, en un congreso, más allá de la disciplina que se trate, es una característica común de estos eventos académicos que... Eh, suelen tener las circulares donde se va dando progresivamente información sobre el evento eh, son, eh, siempre hay una primera circular, una segunda circular una tercera circular a la que hay que ir siguiendo eh, si uno se inscribe o eh, se interesa en esa reunión de especialistas eh, así, por ejemplo, en eh, el caso del Congreso de Semiótica, eh, hay una, un formulario, como suele haber, que pide o impone los requisitos para la presentación. ¿no? Eh, requisitos que vamos a repasar eh, rápidamente, pero en los que vamos a focalizar. Un título. Hay que poner un título, ahora vamos a ver cómo conviene plantear un título de ponencia. La ubicación de la ponencia en algún eje temático, la, eh, el Congreso habitualmente propone ejes temáticos y uno allí tiene que elegir estratégicamente alguno, eh, en función de los diálogos que le interesa establecer a, a quien presenta la ponencia, en este caso ofrecen tres y los organizadores finalmente decidirán. Eh, ofrecen que el ponente elija tres y ellos terminan de eh, decidir en qué eje van a ubicar a, a la ponencia. ¿no? Eh, luego de eh, plantear los ejes en los que el ponente querría ubicar su ponencia, se pide el resumen abstracto. Fíjense que en este caso lo único que se le pauta al resumen es la extensión en caracteres entre mil y cuatro mil caracteres, que habitualmente esto va a dar lugar a la pregunta con espacio, sin espacio, y uno se encuentra allí que eh, tiene que probar el texto, no porque la, la indicación dice mil, entre mil y cuatro mil caracteres, eh, podríamos suponer que eso significa con espacios, eh, pero uno lo termina de ver cuando mide el texto en el espacio ese que hay que insertar el resumen. Eh, el formulario pregunta si eh, queremos ubicar la ponencia en algún simposio, es decir, en alguna reunión de especialistas que se da dentro del Congreso, y luego se piden los datos de apellido y nombre de ponente, filiación institucional, eh, la institución en función de la cual nos presentamos. Esto es importante decidirlo muchas veces eh, porque eh, quienes trabajamos en docencia eh, participamos de muchas instituciones, eh, porque la afiliación institucional hace a nuestra identidad. Hay que pensar que esto no es un simple dato, sino que esto nos ubica eh, en, en, en una posición que se asocia a esa institución y también ubica a quien elige declarar determinada institución. La filiación institucional eh, depende de, de, de estos formularios, a veces admite que pongamos más de una institución, pero eh, la filiación institucional tiene que eh, resolverse en una línea, brevemente en diez palabras, ¿no? Eh, como muchísimo. Y el correo electrónico del ponente. Esto es un dato que habitualmente hay que ofrecer, difundir, porque la idea de un evento, de una reunión de especialistas, es generar contactos, ¿no? generar contactos para prolongar los diálogos posibles, para diversificar los diálogos. Esto es el ideal de una función, de un congreso o de un evento académico. Luego se puede distorsionar con otras, pero en los encuentros académicos eh, uno eh, se encuentra con gente que hace tiempo que no ve y que conoce, pero también la idea es encontrarse con eh, investigadores, con especialistas, con gente del campo, del campo profesional que... Eh, eh, pueden darnos nuevos vínculos, eh, nuevas experiencias y con eso el conocimiento, la producción de conocimiento se beneficia. Las circulares eh, de los eh, eventos académicos son las fuentes que tenemos que consultar para, en primer lugar, para la presentación de resúmenes de ponencias y la planificación eh, de las ponencias, porque uno las puede describir eh, en, en líneas generales, eh, pero cada comunidad académica eh, tiene sus pautas eh, propias, impone pautas específicas, estilos habituales en esa comunidad especializada. Eh, si uno observa un congreso de medicina comparado con uno de eh, humanidades o de letras, son notables esas diferencias, ¿no? hasta con los sponsors eh, que tiene eh, que en cada caso. Incluso diríamos en humanidades, el, la palabra sponsor se, se nos aleja ni, ni aparece, pero en otras disciplinas eh, tiene mucho lugar. Eh, vamos a pasar entonces ahora al eh, resumen abstract, ¿no? El, el, el, que es un género discursivo en sí mismo. Perdón, Silvia, sí, sí. dijimos, viste, como pasa eh, muchas veces, yo te dije no hay preguntas conceptuales, aparecieron un montón de preguntas conceptuales. ¿Cómo no, vamos? Eh, hay un montón en el chat, hay diálogo en el chat, se van respondiendo. Qué bueno. a lo que van Yo aportando. ahora no lo puedo ver, pero después lo voy a revisar. Sí, tenemos eh, más de 200 personas conectadas eh, en sincrónico, así que, bueno, eh, se está generando un, un buen diálogo. Reiteramos que hay, eh, faltan los enlaces de la jornada 1 porque lo volvieron a preguntar. Vamos a poner los enlaces a la brevedad, no se preocupen. Hay eh, preguntas que piden que como que contextualices un poquito más el, la corriente de la glotopolítica, ¿sí? que, de dónde deriva, ya explicaron la etimología del término, pero como que, eh, ¿por qué trabajar desde la glotopolítica el tema de la ponencia? Un, una breve referencia, y hay más. Hay más preguntas después, después de Bien. esta, te sigo preguntando. En principio, eh, vamos a decir que eh, la glotopolítica eh, es una corriente de estudios que eh, tiene um, fuentes que en cualquier artículo de El Virán, como el que les mencioné, eh, van a, a encontrar, pero que implica reconocer eh, al lenguaje como eh, un espacio en el que se disputan eh, poderes eh, como un campo de lucha en el que eh, se puede eh, reproducir un orden social o transformarlo. Eh, el, el lenguaje entendido de esa manera eh, implica reconocer eh, que eh, hay diferentes agentes que no hay un lenguaje que se define por un sistema eh, gramatical, eh, sino que ese mismo sistema gramatical eh, forma parte de un discurso y de un agente social. Eh, eh, no sé, pensar las academias eh, que forman parte de monarquías en, en sus principios, ¿no es cierto? De monarquías en expansión, que eh, todavía hoy es la, la Academia Española y que implica eh, un poder eh, histórico que tiene una historia, eh, un poder que. Eh, no, no está desvinculado eh, de todos los demás poderes eh, de una sociedad, sino por el contrario, eh, que es estructurador eh, de eh, esos poderes. Y, y bueno como un espacio de lucha en el que eh, diferentes grupos de diferente poder eh, buscan su lugar eh, desde una periferia o desde un centro en el que mantener eh, el poder para usar estas metáforas de, de centro y periferia. ¿no? Entonces eh, la glotopolítica eh, estudia las normas del lenguaje producidas eh, como intervenciones que tratan de eh, regular eh, el uso, la producción, que instala agentes de control, que eh, organiza todo un sistema de reconocimiento y evaluación a través de, por ejemplo, en el inglés todos los exámenes internacionales que califican quién sabe inglés y quién no lo sabe, eh, y que desde otras lenguas eh, también se eh, producen los exámenes internacionales de francés, o el castellano va buscando los suyos, eh, en fin no eh, disputando hablantes disputando eh, espacios de eh, publicación de traducción de difusión etc. no sé eh, si sí, sí, con eso introduzco algo más eh, pero la, por eso les mencionaba el anuario de glotopolítica, como un espacio en el que pueden encontrar, por ejemplo, entrevistas a Elvira Arnú, referencias a múltiples materiales, eh, el anuario de glotopolítica de acceso gratuito, porque esto es también lo que hace la glotopolítica, ¿no? Eh, en el mundo académico, eh, el mainstream y lo digo así porque eh, el inglés es la lengua dominante en el mundo de la producción académica, tiene un acceso muy restringido, costosísimo, muchas veces inaccesible para universidades, ya no digo para individuos, pero eh, de acceso muy restringido por los costos. para Poder leer un artículo eh, recién publicado cuando permanentemente se nos exige actualización puede referir 300 dólares ¿de no solo qué individuo puede hacer eso, sino qué universidades pueden eh, financiar esto a sus investigadores, qué escuelas, qué, eh, eh, etcétera. ¿no? Bueno, espacios como estos promueven lo que se llama en el mundo la ciencia abierta, eh, que eh, bueno, eh, promueve otro modo de eh, hacer accesible el conocimiento a más comunidades. Bueno, para no demorarnos, gracias Silvia por la aclaración. Eh, para no demorarnos, porque ya empiezan a haber preguntas sobre el abstract, hay comentarios sobre eh, la extensión del, del abstract, sobre el tema del tiempo, de la exposición y demás. Muy bien. Eh, lo que Vamos propongo a eso. es avancemos y después, si queda alguna pregunta sin responder, la, la dejamos para el final. Bien, muy bien. Eh, entonces, Vamos a, a, a decir ¿no? que en primer lugar eh, los abstracts, ya habíamos dicho, tienen como destinatarios a, los, eh, a las personas que organizan el Congreso, que van a estar eh, a su vez eh, con diferentes funciones, desde quienes eh, en un, un comité académico evalúan la pertinencia o el rigor de la presentación hasta quienes eh, organizan la abundante masa de ponencias que suele haber en, un, en una reunión académica en diferentes horarios del día, en diferentes mesas, en diferentes ejes temáticos. Esos resúmenes. Habitualmente tienen después como destino lo que se llama un libro de resúmenes, ¿no? Como ven en esta diapositiva, este es otro congreso, ¿no? Un congreso de innovación curricular del año eh, pasado. Ese libro de resúmenes, que cada vez más hoy es digital y que el, las personas que asisten al encuentro pueden tener en el teléfono, en un iPad, o, eh, Funciona como eh, material desde el cual el asistente, el asistente puede elegir qué ponencias ir a, a escuchar, ¿no? Entonces. Como habíamos visto, hay congresos que apenas eh, ponen como pauta una extensión a un resumen, pero hay otros que son eh, más explícitos en, en las pautas que proponen. Por ejemplo, este de la innovación eh, curricular... Eh, pone estos tópicos. Eh, vamos a repasarlos brevemente porque no solo hay una extensión, eh, sino también eh, tópicos que un resumen de una ponencia debería abordar. Eh, esta, esta comunidad de este Congreso demanda que el resumen tiene que tener una contextualización del tema y una presentación de la metodología de trabajo eh, con que se aborda ese tema. entendiendo por contextualización, acá hay que entenderlo en un sentido académico, contextualización va a implicar ubicar eh, nuestro tema en un tiempo, en un espacio, esas coordenadas de tiempo y espacio son siempre eh, muy importantes para acotar lo que voy a trabajar, eh, pero también contextualizarlo en un marco disciplinar, ¿no? Eh, ¿De qué me voy a ocupar? pero eh, tal como lo, se define ese tema o ese objeto eh, de estudio en algún eh, marco teórico, en alguna corriente de estudio. ¿no? Entonces es una contextualización en tiempo, espacio, pero también en un marco teórico que corresponda a, a las disciplinas o a las áreas a las que se destina ese congreso. Luego eh, se exige un eh, despliegue, un desarrollo de objetivos, de metodología, que eh, acá es importante de objetivos, eh, generalmente de un trabajo mayor, del cual la ponencia nos va a dar alguna punta de iceberg, ¿no? Eh, y en ese sentido es muy importante. Que distingamos eso, ¿no? Un trabajo mayor del cual yo tomo el material que voy a comunicar en la ponencia y distinguir el objetivo de ese trabajo mayor que acá lo voy a abordar eh, de una investigación, de una tesis, de un curso que hice, de una experiencia didáctica eh, que realicé en aula durante un año o un trimestre o años. Eh, lo menciono, pero tengo que ir al objetivo de esta ponencia, lo que me voy a proponer hacer en los 10, 15 minutos que me den en, en, el, en el encuentro. no eh, ¿Cómo voy a proceder en esa ponencia? Y luego hacer una conclusión en el resumen. Es decir, que el resumen también tiene su entrada, su desarrollo y su cierre como otros géneros, por supuesto, ese cierre eh, es más bien un adelanto de las conclusiones que se van a presentar eh, en mayor despliegue en la ponencia. De hecho, en ese cierre es muy frecuente que eh, se plantee más bien la hipótesis eh, o la eh, idea central que se eh, propone en esa presentación. El resumen de ponencia... Muchas veces pide también que debajo tenga lo que, un apartado que se llama palabras clave, keywords. Eh, cada eh, evento le pone un límite, pueden ser dos, pueden ser tres, hasta cinco, generalmente eh, ese es el, el máximo. Eh, esas palabras eh, son palabras clave fundamentalmente para los buscadores, eh, si el, eh, el libro es un libro digital, eh, si el, resum el libro de resúmenes es un libro digital, si ese libro se sube a las redes, a los buscadores eh, de internet, esas palabras clave facilitan la visibilización del de resumen, entonces hay que pensarlas bien. Por supuesto la autoría de la ponencia puede ser individual o puede ser colectiva eh, ¿cuántos autores se admiten por ponencia o cuántas ponencias transmiten por autor, es algo que se pauta en cada evento académico y también en cada disciplina. No es lo mismo eh, un artículo o una ponencia de medicina donde a veces puede haber 20 autores porque se pone todo un equipo eh, como responsable de una investigación a lo que sucede en, en otros eh, campos disciplinares. ¿no? Entonces, eh, se publica el libro y eh, en esos libros habitualmente se adelantan las eh, pautas para las ponencias. Yo elegí estas porque son bastante representativas de lo más eh, canónico, ¿no? que es que la ponencia se ubique en una mesa donde va a haber eh, varios ponentes, eh, pueden ser tres, cuatro, cinco, eh, que eh, tendrán entre 10 y 15 minutos para hacer su exposición y fíjense cómo se explicita en ese caso, evitando en lo posible la lectura de todo el texto. Es decir, que eh, se propone que el texto escrito de la ponencia funcione como... Eh, ayuda a memoria, pero no como un texto que se lee oralmente. ¿no? Eh, aquí se lo sugiere, se lo solicita, en general nunca está prohibido eso, pero cada vez más se pide que el contacto con el auditorio eh, tenga gran lugar, eh, porque cada vez más eh, es, es exponencial la cantidad de ponencias que aparecen en los congresos porque el sistema eh, lo exige, nos exige presentar tantas ponencias por año para tantos niveles, para etcétera, eh, lo cual multiplica la cantidad de ponencias. Pero eso también eh, implica... Eh, una demanda de atención al auditorio que es muy exigente. Entonces si hay que estar escuchando una lectura que se puede volver tediosa y monótona en la difusión del conocimiento se cancela. no Por eso esta solicitud de que eh, el, el ponente no esté pegado a su texto sino que haga contacto y hasta diríamos no quedarse sentado, uno se puede levantar y hacer otro contacto con el auditorio es algo que se planifica desde la antigua retórica, eso eh, tiene una... una... Eh, un gran despliegue eh, teórico y de, de reflexión sobre lo, cómo eso impacta en la escucha y los docentes somos muy expertos, eh, tenemos mucha experticia en, en eso. Eh, y luego de la presentación eh, se eh, da lugar al diálogo, a las, a las preguntas, ¿no? En ese sentido, además, se establece la diferencia entre la ponencia, las conferencias, los simposios, que son otros géneros que pueden aparecer en eh, los congresos, pero que tienen otras eh, modalidades, otras extensiones de tiempo. Entonces, eh, el, el abstract, como pueden ver en este lugar, que se llama Cielo en Perspectiva, este es un blog eh, que ya hace mucho tiempo eh, se dedica a visibilizar la producción académica latinoamericana y en las lenguas latinoamericanas el español, el francés eh, si no hay solo países latinoamericanos eh, aquí eh, ven ustedes cómo se presta atención a los abstracts eh, los abstracts en esta aceleración de la comunicación y de la producción de todo orden en la actualidad, el abstract es el texto que se lee realmente. Nadie puede leer todo lo que se produce eh, en, en el campo académico, en campos especializados. Entonces, lo que se lee son los abstracts, es los abstracts, los, los, abstracts, los resúmenes, eh, lo que circula generalmente de manera gratuita y son el puente a la lectura de artículos, ¿no? o la, a la lectura de eh, ponencias que estén en libros de actas. El, el abstract recibe eh, una atención desde hace mucho tiempo, desde eh, quienes eh, son, se dedican a la bibliotecología, a cualquier eh, sistema de archivo y de memoria, pero también eh, para cualquier espacio académico que sabe que... Eh, los artículos, las, ni que hablar de géneros más extensos como las tesis, no se leen porque no hay tiempo ni capacidad para leer todo eso. Ahora, toda esa producción de todos esos materiales es un desperdicio del sistema, es conocimiento producido para que quede archivado eh, sin... Eh, tener impacto Y no nos podemos permitir eso ¿no? Entonces eh, eh, Los buenos abstracts eh, Posibilitan Abren el camino A eh, las lecturas el, la, la reutilización eh, La circulación Del conocimiento que Funciona y se transmite Y se plasma en los otros géneros ¿no? eh, Entonces Hemos dicho los diferentes eh, Destinatarios en los diferentes espacios destinatarios de un resumen abstract que vale la pena redactar muy bien eh, de entrada eh, y eh, que en esta diapositiva sintetizo, pero sigo para eh, destacar otras cuestiones. Eh, en este otro eh, simposio que fue de semiótico, pero ya pasado ¿no? como el de este año que va a haber eh, estaba en internet el programa y eh, desde allí podíamos ver los abstracts o resúmenes eh, para las ponencias uno iba a cliquear estos botones y podía eh, poner una palabra clave por ejemplo escritura y aparecían todas las ponencias que estaban dedicadas a ese tema entonces uno en el programa va y busca eh, o se organiza para ir a escucharlas. Eh, voy a, a mostrar, eh, ejemplificar el, el resumen o la redacción de eh, un resumen de ACTA con uno que presentó Elvira Arnoux en, en ese congreso de eh, 2019. ¿no? Primero, antes de entrar, quiero que observemos cómo eh, se construye una imagen del enunciador, eh, en este caso todavía no estamos presencialmente ante eh, la ponente, pero se pone una foto, no hay un rostro, hay un cuerpo eh, que va a traer un gesto no y ese gesto produce una impresión. Todo eso eh, es importante en la construcción de la imagen o lo que llamamos técnicamente el Etos del enunciador eh, académico. Fíjense que está su nombre y apellido y la eh, eh, filiación institucional. Ahora eh, lo pongo así más eh, próximo para que podamos leer con más facilidad. Me interesa que veamos el título para ver algunas pautas del título de resumen. Aquí, por ejemplo, el componente emocional en la teoría de la enunciación y su interés para el análisis de la discursividad política. Fíjense, el título académico suele ser largo, es un título eh, más bien contenidista que tiene entre nueve y 13 palabras bien claves, importantes, que eh, recortan eh, un tema o un objeto de estudio, el componente emocional un marco teórico en la teoría de la enunciación y un posible campo para el cual ese objeto de estudio puede ser eh, pertinente y que aquí se va a tratar en esa ponencia, la discursividad política. ¿no? Eh, esto eh, es muy orientativo, y esa es la función que tiene que cumplir el título de la ponencia. Orientar, adelantar, eh, sobre qué va a tratar, en qué marco teórico. Eh, eso se despliega en el resumen. Eh, lo leo y después lo vamos comentando brevemente. Fíjense que eh, ese breve básicamente tiene una estructura de párrafo. A veces se admite una extensión mayor, pero eh, lo más canónico es que tenga una organización de párrafo. Dice en este caso el resumen: La atención al componente racional, intelectual, cognitivo. Y al emocional, afectivo o incluso subjetivo y a los modos de su articulación ha estado presente en el estudio de la discursividad desde la antigua retórica, el logos en relación con el etos y el pathos. La estilística y luego las diversas variantes de una teoría de la enunciación han considerado ambos aspectos y han relevado y caracterizado los diferentes fenómenos lingüísticos que permiten exponer y desencadenar las emociones. Confrontados a discursos políticos, los analistas, por su parte, han reconocido en las matrices de producción de enunciados asociadas a posiciones ideológicas diferencias significativas también en el componente emocional. En la exposición, a la vez que se reflexionará sobre el tratamiento de las emociones en la teoría de la enunciación, que funcionará como un homenaje al primer presidente de nuestra asociación, Emil Van Benis, se ilustrará la relación entre aquellas, las emociones, y las diferencias ideológicas en discursos políticos producidos en la Argentina en la actualidad, oponiendo la matriz neoliberal y la nacional popular. Bueno, fíjense entonces ustedes cómo eh, el primer movimiento que hace el resumen es eh, ubicar el tema, ubicarlo en una tradición de estudios eh, que va desde la antigua retórica hasta la teoría que se mencionó en el, en el título. Eh, luego avanza sobre el otro recorte que es el título, confrontados a discursos políticos, los analistas reconocen el lugar que tiene la, la emoción en la producción eh, de diferentes eh, posiciones, la producción discursiva de diferentes posiciones, y entonces va a tratar eso y aclara hace una especie de anuncio, aquí es donde aparece el tiempo futuro eh, en el resumen eh, lo que se va a hacer, cómo se va a proceder en la ponencia. Eh, primero va a haber una reflexión, una parte más teórica sobre el tratamiento de las emociones en la teoría de la enunciación eh, hay ahí un anclaje con el evento o el congreso particular en el que se está haciendo la ponencia. ¿no? Eh, se, esto es en un congreso de semiótica de la Organización Internacional de Semiótica y eh, el primer presidente de esa asociación es Emil Van Benis, que es un eh, fundador de la teoría de la enunciación. Entonces ahí el, el ponente está haciendo eh, un anclaje con la situación particular de ese eh, congreso. ¿no? Eh, no es como un libro o, eh, que tiene, está menos atado a una situación particular. En el resumen abstract se hace algún anclaje con ese encuentro, ah. como por ejemplo si fue producido durante la pandemia, se hace alguna referencia a ese contexto en el que estamos. Y luego la, el resumen culmina eh, indicando que esa reflexión teórica inicial eh, sobre las emociones y la teoría de la enunciación va a tener una ilustración va a tener un ejemplo eh, en el que se va a analizar material producido en Argentina y eh, cómo se va a proceder con ese material, ¿no? que va a ser un, un análisis por contraste, por contrastación entre dos tipos de eh, materiales o de discursos. Básicamente, entonces podríamos eh, repasar otros resúmenes para ver estilos distintos. Por ejemplo, aquí no me detengo, pero este es otro resumen de ese mismo congreso eh, que se llama Trayectorias y que pueden encontrar en, en las páginas de la Asociación Argentina de Semiótica. Pero ustedes ven, a diferencia de este que acabamos de leer, a simple vista, que otro resumen en el que hay muchas referencias bibliográficas. ¿no? Eso depende de lo que nos posibilite el Congreso. Si el Congreso nos permite poner después del resumen eh, una bibliografía, entonces esas referencias bibliográficas serán pertinentes. Si no hay lugar para eso en el formulario de presentación, hay que eludirlas ¿no? y se presentarán en la... Eh, diapositiva, eh, perdón, en la ponencia final. Eh, la ponencia eh, está eh, en línea con diferentes producciones. Cuando uno escucha a un ponente, eh, uno puede buscar de ese ponente eh, artículos, otras intervenciones, Lo eh, puede tener lugar en eh, un, un, un Facebook, un Instagram siempre por eso la figura de eh, el enunciador eh, lo que vamos a llamar una figura construida en una bio, es el otro género que quiero mencionar hoy, eh, construye una imagen del, eh, de la persona que habla de ese ponente. ¿no? Es un texto muy breve en el que se eh, presentan los títulos, los lugares de trabajo, eh, los intereses o eh, las investigaciones que ese eh, ponente tiene y habitualmente esa bio después va a aparecer reproducida en diferentes eh, lugares. Eh, básicamente entonces un resumen abstract va a tener este aspecto, Como ustedes ven en este caso estoy eligiendo eh, una, un libro de resúmenes de, eh, otra, de otra área, de ciencias naturales y de museística, el título extenso que marca conceptos, el eh, nombre y el apellido eh, de la ponente, la pertenencia institucional con eh, su contacto a través de mail, el resumen organizado básicamente como un párrafo con palabras clave y en otros casos se suma Fíjense, hay partes variables de los resúmenes. Aquí tienen uno que no tiene palabras clave, pero tiene la bio al final. ¿no? Eh, la bio que construye una, y con esto ya termino, que construye una imagen de ese enunciador eh, que está preocupado por producir conocimiento y que difunde eh, por otros medios también, no solo difunde la ponencia eh, un congreso, sino también un investigador particular, un especialista en particular, un profesional, difunde eh, su ponencia desde su Facebook y lo hace también remitiendo al Congreso y a las producciones de otros, porque la producción de conocimiento eh, es siempre colectiva. Eh, la, la figura del investigador eh, aislado, solitario y ermitaño es más un mito que eh, una realidad. ¿no? Eh, para nuestro próximo encuentro, esto sí ya lo tienen en, eh, en el aula eh, de este de tramo, eh, les dejo actas de ponencias en dos formatos, en libros de actas y en eh, videos, en eh, eh, publicaciones de videos, de ponencias, para que las recorran y en todo caso se detengan en alguna porque eso va a enriquecer mucho nuestro próximo encuentro. ¿Eh? Tienen para leer y tienen para escuchar según sus intereses y recorrer en estos enlaces que, que van a tener en el aula, que ya los tienen en el aula. Agrego un sitio que esto lo, lo vamos a sumar a los recursos de hoy, eh, un canal académico de YouTube que eh, tiene perspectiva glotopolítica y que se llama El Derecho a la Palabra, donde tenemos otra variante de las ponencias, eh, una variante que fue pensada en tiempos de eh, pandemia, pero que mm, plantea la ponencia en video, para un acceso ilimitado y, y libre. Y con esto cierro, Mariana. Bueno, eh, muchas gracias Silvia. Oh. Tenemos muchas preguntas. No sé si vamos a llegar con todas, si vamos a poder dar cuenta de todas. Eh, y además, discusión... Veamos algunas, veamos algunas y, y en, yo reviso mi planificación del próximo encuentro en función de lo que quede sin responder. Bueno, se armó como todo un diálogo, debate sobre las palabras claves, el lugar del abstract y su difusión, y su lugar como eh, referencia a una investigación, como eh, posibilidad de difundir... El, el material que se lleva, que se quiere comunicar. Eh, pero bueno, eh, hablemos un poquito sobre las palabras claves, cuál es el lugar de las siglas, las palabras compuestas, eh, y puedo agregar algo yo, palabras clave y hashtag. Quizá te lo dejo para la próxima. Sí, eh, por supuesto. Eh, las eh, presentaciones académicas generalmente no, no dan lugar a, a los hashtags, pero sin duda es un espacio de difusión, por eso les mostré eh, un recurso de difusión importantísimo, por eso les mostré eh, un blog científico como Cielo en Perspectiva, donde eso está inundado eh, de, de hashtags para difundir eh, por otros espacios que los muy restringidos académicos que están apegados a, a los formatos más eh, tradicionales de comunicación. Eh, las palabras clave eh, tienen que ver con que se piensan lectores no humanos para los abstract también. Eh, en este mundo que se va profesionalizando, eh, la, el buscador muchas veces no es una persona, eh, no es un ser humano, sino que el buscador es eh, una máquina, un, un, una plataforma, entonces desde ese lugar... Es importante eh, el uso de palabras completas, de sustantivos que eh, se relacionen con eh, áreas temáticas, eh, con eh, objetos de estudio que puedan convocar a especialistas de diferentes eh, áreas, pero que puedan tener interés en ese eh, objeto de estudio desde una perspectiva Especial, ¿no? Eh, disciplinar. Así que eh, yo diría de las palabras clave, eh, tener en cuenta eso, que eh, son una herramienta que está destinada a lectores humanos, pero también no humanos, que eh, también... Eh, implica todo un servicio tercerizado que se profesionaliza y que eh, empiezan a ofrecer eh, servicios que en el primer mundo se cobran además de búsqueda de resúmenes para, no sé, alguien quiere hacer una tesis y quiere ver lo que se publicó en los últimos cinco años en vinculación con su tema y eh, contrata a alguien para que haga esa búsqueda eh, profesional, ¿no? Eh, bueno, las palabras clave tienen que ver con todos esos espacios en los que puede haber eh, lectores eh, tercerizados o incluso no humanos. Hay, en algunos casos, lo que se llaman tesaurus. Eh, los tesoros donde buscar esas palabras que se difunden más y se, que se consideran claves según las disciplinas ¿no? ¿alguna otra? o a propósito de esta o... hay más pero nos quedan seis minutos a ver, tomo una cuestión que eh, eh, un tema que, que plantearon que, eh, que es la presentación digamos la, la la comunicación física, no, más allá de la escritura y la, y la voz, eh, qué pasa con lo físico. Algo vos tomaste con el tema de la fotografía y demás, eh, pero quizás sea tema de, eh, futuros, de los futuros encuentros, no lo sé. Y por supuesto, en el segundo encuentro en el que nos vamos a concentrar en la ponencia misma, hoy estuvimos... Eh, pensando en una primera definición de la ponencia y nos concentramos en la presentación, la propuesta de la ponencia en, y en este resumen abstract, que como les digo, es el género más leído en la actualidad en el mundo académico. Eh, y también piensen ustedes... En, en otras áreas no eh, industrias mm, farmacológicas eh, etcétera la pandemia para eso fue un, un, una vidriera que lo puso muy en evidencia eh, no van a leer las producciones de, pero se buscan eh, los resúmenes y a partir de ahí se buscan eh, caminos no no me extiendo sobre eso las editoriales etcétera eh, pero le, el cuerpo, el lugar del cuerpo en eh, las ponencias eh, se integra cada vez más a la discursividad. Esto ya teóricamente. Somos un cuerpo, eh, somos una voz. Incluso eh, ya esto implica toda eh, una reflexión sobre cómo ponemos el cuerpo en otro género. ¿no? Pero en la ponencia nuestro cuerpo está ahí. Eh, y los gestos desde eh, cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, cómo nos presentamos, cómo nos movemos, si eh, nos quedamos sentados, si nos levantamos, si nos acercamos, eh, hay toda una variedad extensa y me gustaría recordar con una anécdota eh, que esa presencia del cuerpo le da... Un, un sentido muy profundo a la, a la comunicación, y recuerdo una ponencia sobre eh, de, en Danza eh, que trataba acerca de eh, los problemas que tienen las, los bailarines, las bailarinas por el paso del tiempo. Eh, y el efecto de eso en, en sus cuerpos y cómo eso incide en las tareas a las que se pueden dedicar, etc. Ese era el tema de la ponencia. Eh, quien la eh, hacía era un coreógrafo eh, que eh, estaba proyectando eh, videos sobre eh, bailes, danzas que él había hecho en su eh, juventud y en determinado momento él se sale del panel y empieza a hablar de espaldas al auditorio mirando el video y reproduciendo, danzando exactamente igual que lo que se estaba proyectando en el video. Miren, lo recuerdo. Y era, esa ponencia era un espectáculo eh, eh, en donde se borran esos límites entre el discurso académico que, no, que sin perder rigor, porque fue mucho más rigurosa esa ponencia por cómo ocurrió. Eh, no es algo necesariamente eh, tedioso, eh, difícil de escuchar, que es una representación frecuentemente asociada al discurso académico, sino que, así como Elvira Arnú recién en el, eh, en el resumen que analizamos, hablaba de proceder por contraste, organizar lo que va a, a, a a, a, a organizar lo que va a analizar en dos series entre las que iba a ser un contraste, ese bailarín en esa ponencia eh, en, con una belleza increíble eh, contrastaba su cuerpo del pasado con su cuerpo del presente y lo que podía ser en un caso y en otro. ¿no? Entonces, la presencia del cuerpo es tan planificable como lo, la letra de lo que vamos a decir en una ponencia. Nos queda solo un minuto, nos quedan un montón de cosas, así que muchas gracias Silvia. Me Invitamos agradecer. a todos, todas, todes a continuar con este tema el viernes 3 de marzo a las 10 de la mañana y aquellos que no hayan podido participar en este momento, que vean en diferido este video. Muchas gracias y buena semana para todos. Buenas semanas.